He tenido más tiempo para pensar, A veces no más bien, pero es bueno, pensar, Hay que seguir. Pero... Yo he vivido así, siempre viendo lo gris, he sabido apagar ese maldito switch, yo he planeado al fin. being in